Luisa Paulino, propietaria de una tienda-cafetería ubicada en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad, denuncia fue víctima de robo por segunda ocasión. Narra, fueron miles de pesos en artículos los que perdió. Bueno, yo vendo una mercancía hoy, yo me levanto a las 5 de la mañana, los jueves, para ir a Santiago a comprar. Entonces yo tenía esa vitrina llena y hasta me llevaron un paquete de blusa, de 20 blusas, que solamente cuestan 4 mil pesos la blusa. Fuera parte de bloben, crema, ropa interior de niños, de adultos, ropa de mujeres. Mira, fue un desastre. De acuerdo con las informaciones obtenidas, los desaprensivos penetraron al lugar forzando una verja del establecimiento. Joan Cordero NTN, su noticiero regional.